y segundo, estar pendiente y alerta a que no sucedan accidentes eh, que puedan ser, eh, trastornar la vida de la familia, el jueves a, la, a partir de las 12. Eh, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRAN, ya esos permisos los estamos dando en línea, es decir, por internet, los usuarios van... Eh, entran a la página del Intran www.intran.gov.do Y en la, donde dice servicio, Le dan ahí y le sale Toda la información que tienen que bajar Para emitir permi los permisos Es decir, ya no es necesario Venir por aquí, por la oficina de tránsito Ahora Intran A buscar esos permisos Sino que ya lo pueden hacer Por internet, siempre y cuando lo que vayan a transportar, sean alimentos que duren poco, como carne, huevo, leche, damos permiso para combustible, damos permiso para transportar agua potable y otros permisos especiales. De manera que ya esos permisos, les reiteramos a los, todos los usuarios, que lo pueden hacer ellos vía Internet, porque están yendo a la oficina y les hemos dicho por los medios que lo pueden hacer desde su casa o desde un centro de Internet que puedan. De manera que, ya no hay que ir a la oficina del Intran para emitir esos permisos.